Bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? Ya estamos por aquí de nuevo. Vamos a probar. Empezamos nuevo campeonato. Vamos a probar los Hill Clean Icon, el Mercedes Carson. Diego Troitas ya está por aquí. Y nada, me voy a conectar al canal de voz de, del Discord. Por si. No sé, por si alguien quisiera entrar y vamos a salir a rodar un poquito bueno pues eso pues empezamos campeonato nuevo el, esta Fanny Cup eh, con este coche el, el Mercedes Carson eh, bicharraco un bicharraco a ver ahora el setup que es abierto esto ya bueno no tengo ningún setup <coughs> marcha están a tope bueno no vamos a tocar nada quizá el ala un poquito a ponerlo en 14 esto me gusta ponerlo a cero no sé cómo irá el coche de momento vamos a dejarlo así altura de la carrocería bueno vamos a probarlo neumático Vamos a probar con, con blando, que es como más, se supone que, que corre. <coughs> Vamos a guardar por aquí, ¿qué le pongo? Eh... Hill, clean, mía, siempre le pongo, el clean, mercedes, mercedes, mercedes, mía, venga, pues ya está. Bueno, como os comento, eh, empezamos campeonato nuevo, hoy es el test, está abierto, no no tiene paz el servidor, es simplemente buscando en el multijugador RRS. Lo único que pedimos es reputación mínima de 75, ¿vale? Que si hacéis algo de arranque, pues 75 se llega Hola. fácilmente. Buenas, ¿qué tal? Hola Frank, si tiempo? <risa> sí, todo, todo tranquilo. Eh, nada eh, bueno estoy retransmitiendo en Twitch y vamos a empezar el test todavía quedan 50 minutos de práctica eh, con los Mercedes Hillclimb sabes cuáles son a los los Mercedes sí un bicharraco tío el Mercedes Carlson claro. y Carl Carlson creo que es y y bueno, estaba explicando eso un poco. Sí, es un poco en Daytona es Road, es Road Course. Road. Eh, Me escucha un poco con eco, Jesús. Ah, ok. Es... Estoy configurando mal. Voy a ponerlo a... ahí. Ok. Y, y bueno, el test en Daytona Road Course. Y luego la ronda vamos a poner el campeonato por aquí. A ver si puedo. Uh, uh, uh, uh. Escritorio, navegador, ok. Vale, ahí están. Eh, campeonato, Ray Room Spain. Bueno, ahora tenemos abierto los, los, los domingos. El eh, de Mazazos, el Chevrolet El Escamaro, vale simulando la, el circuito de los circuitos de la nascar eh, la Cup, lo con los, high, eh, con los con los mercedes esto <coughs> y la open series también con los bmw hill clean icon entonces lo que vamos a hacer con estos tres campeonatos eh, van a ser los 10 finalistas de cada campeonato se, se van a poder van a poder participar en, en un evento final entonces no sé va a estar bastante chulo porque al final es multiclase el chabrón el escamaro con los hitling icon y van a ser 10 participantes de cada de cada campeonato vale luego también tenemos la spain touring car organizada por goma quemada está siendo muy chula este, este campeonato con los opel los Opel Astra creo que son de los tcr y bueno por aquí también tenemos un campeonato de gt4 de la cueva racing no sé ya cuántas rondas les queda pero ah mira lo pone aquí hasta el 20 de marzo bueno pues esta gente también están organizando cositas y, y parece que son interesantes. Eh, bueno, lo que íbamos a ver, la, la información de... Bueno, el Jude, el Carson U de este, eh, clasificación individual y por equipos también. Aquí tenemos la, las clasificaciones por equipos, luego cuando se vayan eh, actualizando la, los resultados de cada ronda. Eh, dos mangas de 20 y 25 minutos, o for un formato pare muy parecido al que venimos acostumbrándonos en la Funny Cup. 20 y 25 minutos, la segunda carrera con un poquito más, que habrá que gestionar un poco mejor las gomas. Y parrilla invertida de los 10 primeros, ¿vale? El setup es open, eh, la gasolina y el de castestal al normal, tiempo dinámico por uno, máximo de jugadores 32, 75 de reputación mínima y 40 incidentes como máximo por, por sesión, vale. Bueno, aquí tenemos ya lo, el calendario. La semana que viene empezamos con el a Ring. Son cuatro rondas solamente, y yo creo que es bastante apetecible para pa cualquier piloto con estos cochazos y, y, y, y, y mirad la selección de circuitos porque porque a mí me encanta, vamos, el a Ring. Eh, la primera ronda, Bathus, vale, un eh, panorama. Eh, Imola, Imola GP y, y la última ronda, la Daytona Road Course. Eh, Normalmente el test lo hacemos eh, con la misma pista de la última ronda, por si quien quiera participar y entrenar, pues bueno, y luego cuando llegue la última ronda lo va a tener un poco fresco, ¿no? Y nada, aquí la, las rondas que se irán subiendo los resultados conforme vayamos haciendo las carreras y todo y, y nada ya tenemos bastante participación ya está habiendo pilotos que se están registrando y os invito a que participéis tanto en el test hoy como como en el campeonato que son cuatro ronditas eh, luego si <coughs> si metáis entre los 10 primeros que tampoco es una cosa muy complicada podéis participar en el evento de los tres campeonatos que, que no sé bueno ha sido una idea y y nos gusta probar cosas, nos gusta colaborar con Mazazo o con la comunidad que sea y al final pues creemos que es interesante hacer un campeonato después de cada. después de estos tres campeonatos, ¿no? O sea, un evento hacer un evento y juntarnos todos ahí y, y pasarlo bien, que de lo que se trata. Bueno, eh, vamos al live. Vale, ya estamos por aquí. Pues nada, mira, ya está David Blanco por aquí y Diego Troitas. Vamos a ver si podemos rodar un poco. Yo he puesto combustible, creo que le he puesto a tope, sí. Jesús, métete. Si ¿sí estás por aquí. Sí, estoy apretando, eh, como decía. Eh. ¿Qué se diría cuando quieres sacar algo de un trapo mojado más o menos? Me falta 20 centavos. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo algunas cositas del CSGO para vender en inventario. Entonces, sí, sí, sí. Lo veo posible, lo veo posible. Justo ya estoy a mitad de camino, así que termino esto y, y consigo el coche. Sí, al final igual, a ver, tener más contenido de Race Room, o sea, da. no abre. Eh, yo creo, a ver, el, Mer el Mercedes Este, los Hill Climbs, de aquí Tarde o temprano se van a volver a utilizar Y, tal, y no solamente aquí, sino en Ranked Y eso de repente eh, Pues ahora que estoy no eh, En otros Sims no Ya dejé un poco Race Room, pero de repente me vuelve ¿no? El picorcillo por Race Room Y pues, no sé De repente, también coincide con que hay Arranques con ese coche, y bueno el, Mer el Mercedes no lo he probado, pero bueno, mira Es Mercedes, o sea, lo tengo que tener Sí, Sí, creo que hay algunas arranque como los Philpink, ¿eh? Claro Pero el hecho de hecho el que sea Mercedes O sea, el GT3, Mercedes El GT4, pero bueno, si no compré Mercedes, ¿no? Era porque lo tenía temporalmente Pensaba que no me lo a quitar Pero al final me lo quitaron, obviamente Porque era solamente temporal Y eso O sea, Mercedes No sé, me gusta la marca Y... Sí, el otro el era eh, el otro claro. eh, BMW. Pero no sé, yo lo estuve probando en la Lider Ward y yo me pensaba que tenía más potencia el Mercedes y que era más coche y creo que me salió mejor resultado de tiempo con, con el BMW. De todas formas, el BMW es un poco más ligero. Posición y el Mercedes se puede decir que es un poco más pesado, pero con un poquito más de potencia creo que tiene. Pero no sé, se parecen mucho. Y la conducción, vamos, son dos picharracos de coche. Y yo creo que en cuanto lo pruebes, te va a encantar. Vamos, el BMW ya lo conocerás Y el Mercedes, si no lo has probado, va a fliparlo, tío. Sí, ya. Yeah. ¿El Mercedes no lo tienes comprado? No. Es raro, ¿no? Yo pensaba que. Bueno, pues entonces, te oh, digo, pero... ma mañana tenemos la, el test de la Fanny, digo, el test de la Open, de la Open Series con el otro con el BMW, o sea por pues si quieres echar un plato mañana claro y bueno la Open Series os lo comento todo la Open Series con el contenido del Starter Pack, ¿vale? Hay alguna pista gratuita y las demás son del starter pack y el coche es gratis, o sea el coche los BMW increíblemente es gratis <risa> porque un cochazo vamos Sí el, BMW sí, el sí BMW, El de primer grupo de su segundo de segundo sector de No segundo grupo de B8 Jute de Algo así, creo pero... Sí, 134 eh, yo... ¡Oh! Ya tenía... Ojo. <ríe> Y yes. eso, eh, y luego sacaron otro de George Plaza, no del mismo eh, conductor. Adiós, este mismo, pero Claro, eso lo sacaron para una competición nada más, pero. Igual que el Volkswagen, ¿no? Hasta que al final lo pusieron en tienda y. bueno, igual no se corre con eso, no hay series que, el creo que se Volkswagen eléctrico, eléctrico no el... eléctrico. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ese lo tengo yo, pero porque me pasaron un código para tenerlo, pero no. Montera, sé que Ah, yo, yo creo que lo he visto en tienda. Creo, por oh, clases. Mejor, sí, oh, sí, sí, no sé. Por eso. A ver, he marcado un tiempo, 1.39.5. Bueno, esto seguramente se podrá llegar al 38 y al 37 seguramente. Estoy en... A ver, lo que vendría a ser aquí tengo que llegar al 8.4 y estoy en 7.99. <risa> <risa> Pero tú estás no? Sí, sí, sí, sí. A ver, que eche yo un vistazo por aquí. Ok. Bueno, venga, vamos a ver si puedo rodar con alguien. Voy a buscar a... A ver si Diego está en pista. O sea, race monitor. Seleccionar conductor. Diego está conmigo aquí en el... En el boxes. Y David Blanco viene... Vale, bueno, acaba de pasarme, cago la puta. Bueno, vamos a ver si... No sé, noto que el coche lo llevo muy descontrolado. Ya está, ya está, ya está listo. Entro. ¿Te has comprado? <ríe> <ríe> ¿Cuánto cuesta el coche? <ríe> este? Es que vi los cromos que tenía y había uno del GTO. Y cuesta 36 centavos en lo que tenía en mi moneda, pero lo vendí por 20 Porque era lo que tenía que alcanzar Dos de esas tres, tengo como cinco cromos de esas Y ojo que dicen 36 vendidos en las últimas 24 horas No te esperas que alguien te lo compre, pero parece que hay bots, ¿no? Activos, sí. que lo hacen Pero bueno, la cosa es que llegué Tío, nene, qué coche más complicado de ir, o sea no es difícil de llevar porque de por sí ya te trae 18 de ala, que es bastante. La, la necesita, necesita mucha ala este coche. Yo sé quitarle mucho control de tracción, lo llevo claro. ahora al 40%. Que hay veces que creo que no es lo más correcto, porque si, claro, si tienes que estar levantando mucho el pie o no puede apretarle mucho el gas, pues bueno, tampoco es lo más correcto. Hay que buscar un un punto de equilibrio entre el ala y el tc luego a partir de entonces ya me pondré a tocar si toco algo del setup que no tengo ni idea y poco a poco iremos bueno todavía mira jesús ya está por aquí entrando y poco a poco iremos pues bueno entrenando y hasta la semana que viene que empieza la primera ronda del, del campeonato Haciéndonos al coche, ¿no? Venga, tírale, tírale. Y voy yo detrás tuyo. Tú, tú le vas a pillar más rápido el manejo de este coche, seguramente. Tiene conducción de DTM, de. TMD? Sí, sí sí se va o sea rota es GT en verdad eh, no sé es un poco entre DTM y GT no sé wow, wow, wow. voy 14 de ala y fijaron <ríe> la de movimiento raro que me hace el coche sí voy un poco al límite el TC menos de 40 no lo voy a poner creo o es verdad que le he pillado un poco de manejo coche pero, pero Habéis visto buah, buah, buah, No me puedo llevar, Justo vi en el HV el triangulito dando vueltas, girando. Sí, a ver, voy a quitarle un poco de combustible. Voy a poner la convergencia tal como la trigger. Ah, eso tenía a este, sexta, pensaba que no. Ah, voy a ponerle 15 de ala, tío. Pero es que no. no quiero subirle más. Es que parece mucho ¿eh? y, y adelante no tiene sí. carga aerodinámica pero parece mucho a mucha ala pero realmente para llevar el coche no yo lo voy a conducir como un gt o sea tipo plan en tc5 porque creo que viene 20% eh, que es lo que usa también en el merch gt3 si que estás por el circuito no si sí, primero ah venga vale ya, ya te veo ya te veo ya te espero Venga, ahora yo le he puesto 15 de ala, no sé. Ahora, antes iba muy poco. Bandera verde, bandera azul. pasar desde que Frenos traseros. Creo que cuando lo probé le puse 12, pero. Los frenos delanteros en curva uno. Claro, claro. Pero se puede dominar, eh. Y.. y no. Es que mandan la, la potencia, tío. Es que este coche de verdad es una pasada, eh. Bueno, vamos a ir haciendo el coche poco a poco, luego ya entraremos en, en intentar batallar con Jesús, que no es nada fácil. Mira, ahí con menos ala me había culeado al acelerar. Y ahí me ha culeado un poco, pero bueno, lo puedo controlar. que no es un poco de va, bueno, como se nota el rebufo, eh. Sí. en el semáforo no o no cuarta o tercera eh, tercera yo le he puesto bandera verde en el sector oh, se nota mucho el mm. Ah, es verdad que yo llevaré un poco menos de ala pero <risa> un draft puesto dos y aquí en el semáforo también freno yo. 139.1 Vale, ahora el coche va más sentado Creo que vamos bastante mejor No sé en tiempo, bueno en tiempo el delta lo venimos mejorando Pero muy poco De momento no quiero mirar tiempo, quiero... Quiero ver que vaya cómodo con el coche, que no me haga cosas raras, que pueda controlarlo y. Ya os digo que tiene muchísima potencia. No sé cuántos caballos tendrá este coche, pero es una, una bestialidad. Tampoco es un coche muy pesado. El bmw es incluso más. Pues ahí te tienes que ir un poco recto para poder acelerar antes. Digo que el bmw sí que es un poco más ligero todavía. Wow, wow, wow, como correcto sí, como que se come la potencia oh, no sé bueno la trazada buena ahí en la parada de autobús eh, intentar comerse los dos pianos interiores los tres incluso los tres los... sí los tres entonces bueno pues poco a poco iremos dando la línea 10 minutos de combustible Sí, vamos a bajar al 37 por el rebufo de Jesús, ¿sí, ¿no? Eres el más rápido de todo. El tiempo de vuelta que has hecho es de 37.9 Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Wow, vaya bicharraco. Además es muy muy manejable. ¿eh? Que frena y frena el coche, sabe Y gira y, y responde inmediatamente. No es de estos coches antiguos que que tiene mucha inercia que tiene por eso digo que es parecida a la conducción de un dtm porque casi es fórmula 1 bueno ¿no? no tanto ahí va jesús ya seguro que está batiendo tiempo por lo menos haciéndose con la con la referencia de frenado y ya, yo ya lo veo rápido, porque yo voy casi en mi tiempo y, y él se me está despegando, o sea que... De hecho ya ya no le cojo el rebufo y ya noto yo también. Que antes aquí ya había metido ya la sexta. No sé, tío, esta la estoy haciendo yo en cuarta. tengo a meterle tercera. Segundo Sector Eres, 0.4 Yo acabo de perder en el demasiado en la chicana, pero demasiado, o sea, no me entraba el, el coche Buah, wow, aquí se podrá bajar entonces al 36 Sí, sí, yo creo que sí ¿Cuánto tienes de punta cuando pasas por meta? Eh, 2.92 37 posiciones, no, pues pues igual que yo, yo tiempo, le que En el tercer sector es bueno. Anda, mira, ya, ya tenemos ahí un tiempo de referencia. Wow, wow me controlar muchísimo. Mira, también tenemos ahí el mejor tiempo de la sesión, unos eh, 7 ese es el mejor tiempo de la referencia ahora, de Diego Troitas y Andrés Rojas también ha marcado ahí un buen tiempo. Bueno, no, no muy buen tiempo, yo creo que esta primera toma de contacto de Andrés. Madre mía, está Diego Troitas con 2.140 puntos en el rating del de, de arranque y, y yo 2.180, ¿no? Puesto 3, eres ahora 2.0. Hay aquí en, en esta los sala. Sectores, <risa> 0 .0, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. En el tercer sector ha sido 0.8, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Tu última vuelta es de... 38.7 No entiendo por qué me ha salido bien de ahí. Me gusta que llegue un punto el coche en donde, como que, si tienes TC, empieza a deslizar pero es corregible sí y, claro, es como que se siente eso, pero bien Dios como ha hecho ese tiempo Diego, tío Qué bruto Cinco minutos para que se termine la gasolina Soñado, <risa> mí, cambiar de marcha en <risa> la sexta? no es que no tengo el mini hd sino tengo el de completo no, para va, ver si está el proceso claro como mejor el op no veo en la pantalla y en los sectores 2 y 3 eres 0.4 más lento que la mejor vuelta en el primer sector eres 0.6 más lento en comparación con el mejor tiempo y ahí pues no, no tiene eso vuelta. Has hecho con un tiempo de 1.38 O sea, no tiene las revoluciones cuando se ponen rojas. Yo, yeah, tenés mm -hmm. que hacerlo por el sonido de la moto. lento Que la vuelta más rápida hasta el momento wow, se me va, tío. De atrás, ha salido de la pista en 6, Sí, sí, ponerle menos TC. qué hago, le pongo. Tú, cómo llevas el ala, eh, todo por defecto. Venga, pues voy a probar ahora todo por defecto. A ver qué tal, pero bueno, el TC si sí lo has tocado, no? Vamos a poner el TC al 50, ese al 5. El 5, ¿cuál es? Al 20%. Sí. Madre mía. ¿Y no se te va de atrás? Mm, es controlable. Venga, pues voy a probar al 30. Subiendo el alar. Ok. Guapo el coche, eh ¿no te gusta? Claro que te gusta. No Jesús, ¿Mm? que, que te encanta el coche, ¿verdad? Uh, sí, sí está bueno, está bueno, me gusta. Está bueno, ya que está bueno. Hombre, Rey. Rey. Hola, qué tal, tío. Hola, hola. Muy bien. Oye, ¿has probado este coche? Sí, ayer estoy probando este aquí en el server. Un Madre un mía, charraco. Mola, mola. Es el tipo de coche que me, que me mola. Buah, es que yo, a mí me gustan muchos tipos de coches, pero es que este hay que reconocer que, que es una pasada. Y el otro, otra pasada, el BMW. Y es gratis. Sí, sí. <risa> <risa> que, oye, die, eh, Rey, ¿has tocado algo? Memo 75. Eh, sí. Dice, Is this Jesús a suelta. Ver. Levante yeah. el coche, ¿eh? para que yes. no vaya rozando ahí, eh, en perdón, el Ya Yes, Martin, y es eh, Jesús Huerta eh, Jesús, eh, tiene aquí a Martin Edmonds Salúdalo en inglés, si ¿sí? quiere Ah, sí, sí, sí, sí, lo conozco, a uh, Martin Salúdalo en inglés, que vamos, yo no sé nada de inglés Hello, Martin, how are you? Well, uh, bueno. eh, Ray, ¿qué me has dicho, tío? Mm. Que no, te he cortado, perdón Que levante el coche, levante el... La altura. Sí, porque toca mucho en el oval, ¿verdad? sí, sí. En la parte delantera la levanté al máximo, la trasera la llevo con 5 O a la trasera al 10. Convergencia trasera la dejé 0. Y el diferencial lo bajé a 50 también. ¿A 50? ¿Y no te culea más? No, voy en sobre 60, 60. Ah, vale, vale. ¿Y el ala? 10. ¿10? Si. Sí. Chacho, tío, como lleváis los coches, madre mía. Puta locura. Bueno, lo hace un rato, eh, tampoco, no sé, no sé, no. A ver, yo quiero rodar contigo. No. Lo voy a poner al 50% de contratracción, de a ver si puedo llevarlo. Madre mía, qué locura. Bueno, vamos a guardarlo. A ver, yo quiero rodar con alguien, aunque se me vaya despegando poco a poco. No, yo ahora. Venga, vamos para allá. Eres este de allá, Sí, sí. verde ya no hay incidentes se acercan coches por detrás atento atento fútbol que trae por detrás traseros. los frenos traseros están fríos bandera amarilla en el primer sector primero Vale, lo voy a poner a control de tracción al 450 porque si no creo que se si me no va a ir mucho te han sacado bandera azul Aquí traigo detrás a Jesús. Ah no, un Y aquí puedo acelerar a mi apretín. Pantera amarilla en el sector. Yo no con el al 65 sí. lo llevo ahora. Se fuera de la pista en pues de hecho De hecho me estoy acercando por por eso. Por el que frenar más tarde del de semáforo? nada no, el semáforo Va, Esta distancia es que es perfecta para el reújo, tío. Yo llevo la misma hora que tú, o sea que no... Ay, bueno. No sé si te he dado, no quiero darte fuerte Y aquí en el semáforo también Ah, más tarde. Buah, yo voy descontrolado. ¿Cómo frena, eh? ¿Cómo responde el coche? Lo estábamos hablando Jesús y yo, tío, y, y sabes que va perfecto, ¿verdad? Sí, Dices de frenar y frena bien, ¿sabes? Cuando la madera primer sector Puesto a 14 y si me controlado le he puesto a 15 y, y iba a medio, medio medio. De y tras ahora tras no podía de ir. tiempo de 1.38.9. Tienes 10 minutos de gasolina. Tercera o cuarta. Tercera. En el segundo sector es bueno. Claro, pero es que este tiempo me esconde Bueno, y Diego que nos saca un segundo, es que es brutal. <risa> Sí, ahora te tengo que un poco. Hostia. Eres el más rápido de toda la parrilla. En esta última vuelta que has hecho, tienes un tiempo de 1.36.6. Sí. Y ganado ahí medio segundo en ¿eh? Me el segundo. Un segundo bueno, el 40%, el 40 es demasiado para mí. Tío. Sí, a mí me parece muy poco eso. ¿eh? Tengo que andar entre 60 y 60 y pico. Hostia, hemos bajado al 36%. Wow. A ver, yo creo que le voy a subir un poco el ala. Para ¿eh? poder llevarlo al 40%. O, o pruebo al 10 de ala y le meto 50%. Claro, tú. Tú que llevas 60% de tracción, ¿no? Sí Sí, pues más o menos 50. Los tengo configurados para llevar entre 60 y 70 Según vayas gastando Bueno, le voy a poner aquí 40 50 Y 60 Bueno, ya está Me confío Me doy una vuelta Me creo que soy Fernando Alonso y entonces empieza a bajarle el ala y, y claro, y es cuando la cago. Viene ya por el parada de autobús, ¿no? Estoy ya casi en meta. Esto finaliza en 20 minutos. He eh, puesto la salida avanzada, porque cuéntame, en el oval. 36, ya sabes tú que, tú ya. Mano, porque. Ya, a lo mejor Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla. Eres tú esto. Bandera verde, pista libre. Sí, sí, pasa, pasa. Bandera pasa, azul. Pasa, pasa. Sí, papá. sofa que ya va bueno ha salido con lo opuesto no con los 26 litros sale con, el con, con mi solo, ¿no? no con mi 50 uno con, con bandera verde sí. va a hacer falta todo no para la segunda carrera si sí, yo creo que sí, sí va más controlada la cosa más al 50% creo yo. Sí, pues igual voy descargado, un poco más descargado que tú, y entre eso y el rebufo, pues, pero es que es brutal el rebusco El líder acaba de hacer un tiempo de 1.36, punto 2, puesto 2 ¿Eh? pertene muy pronto ahí no No sé, estás está metido demasiado por el interior ¿no? sí, sí. si sí, sí, salida gente no estás preparada la salida el pase fue atrás ahora si sí, la trazada no la está haciendo perfecta en esta curva en esta vuelta la cosa es que el desgaste se empieza a notar rápido por eso ya empiezo a ir un poco de lado Por eso me puse todos los TCs muy cerquitas, creo que van bajando de 3 en 3 Así cuando me culea un poco, bajo un punto Hostia. Te quedan 10 minutos de gasolina Madre mía, el rebufo entre tú y el de delante. Claro, claro. el 36-0, cágate. Ha sido rápido en el tercer sector. No. no. Bandera no. amarilla. te Sí. Pero bueno, yo he marcado mejor tiempo. Eh, Jesús, no te veo, ¿eh? Jesús, está ahí en 37 todavía. Jesús, tienes que pillar rebufo. Es eh, la técnica. No, pero es que el reír no es a pillar nada, casi nada de rebufo y fíjate. Sí, sí, pillé, pillé. A ver, aquí el coche hay que tocarle. Yo, yo voy muy descontrolado. Se me va demasiado, tío. A ver. Eh, eh, eh, eh. Y el desgaste no lo puedo ver yo aquí. Eh? Claro, no puedo ver. Ah, también el tema presiones y si caídas, ajustatelo bien, porque si no... es que yo no controlo de eso, tío. Creo que. Bueno, así memoria no o sé. Sea, había que bajar mucho la caída del lado izquierdo. Y presiones, creo que había que llevar las delanteras con un poquito a ver, más. Va? Al... habrá que quitarle caída. Echarlo hacia la izquierda. hacia la izquierda, sí. El... La de, el, de, el izquierdo, claro. Pero es que va a ser más inconducible todavía. Nada, que va, que va. Bueno. Mira, a llevo presiones delante, llevo 180 y 178. Es que las presiones... ¿Solo es terminan? No sé. Termina en 15 minutos. Pero, a ver, presiones delante, ¿cuánto? 180 y 178. Bueno, yo tengo aquí tres de diferencia entre la izquierda y la derecha, porque tengo que bajar o subirle, ¿sabes? Sí, yo tengo dos pero... Sí, por ahí. Se... Y luego la caída la tengo en menos 2,6 y menos 3,3. 3. Eh... Menos 2,6 y menos 3,3 Sí, más o menos, yo menos 2,9 Y, sí. y luego la parte trasera, la presión está de serie Y las caídas están menos 1,8 y menos 2,1 Uff, qué poco, ¿no, tío? Hmm. Y atrás debería bajarle un poco más, incluso al lado izquierdo, eh La caída Por lo que estoy viendo pero es el local sobre todo. Que bueno, vamos a probarlo así. Y esto, sobre todo, te ayuda a, a que se mantenga bien en temperatura. Ya, y... ya. No, sí es sobre todo por las temperaturas. Eh. Sí, sí. Que el ala no la va a subir de 10, tío. No, 10 yo voy bien, yo creo. Joder, voy con más que tú. Eh. Y la precarga, Uf, es que no entiendo cómo, cómo se... Cuenta. Pero ¿por qué? Es que entonces te, te culea más al acelerar. No, ¿O eso tengo yo encendido. Sí. Sí. Eh, o sea, bueno, tracciona no. más una, la rueda interior que la de... Que va. Esto hace que rote mejor en entrada curva. Lo que tienes que hacer con esto es frenar un poquito más recto. sabes no Es más sensible a... ¿sabes? Es más fácil perderlo en frenada. Ya, ya siguen girando y tal. ¿Qué me tiene pasado, eh? Sí, bueno, yo tío. voy a probar, sí, no sé, las cosas que tocamos. A ver, ¿quién hay por aquí? Oye, está bien observar, quedan 12 minutos y estamos 12. Mira. Quedan 12 minutos y estamos 12, porque cuando queden 11 estaremos 11. Cuando queden 10 minutos quedaremos 11. <ríe> Gente, apúntense. Sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí, sí, Fanny Cup todos los jueves con este coche y son cuatro ronditas, o sea que.. <ríe> y luego. ¿Te Fríos, ten cuidado. Y luego los diez mejores de cada campeonato, de la Open Series de la Fanny Cup y de la NASCAR de Mafaza. Haremos un eventito para pasarlo bien. Como siempre decimos, nada competitivo. Y luego se lía. Siempre decimos que hay que pasarlo bien, pero claro, hay gente... Frasma como como, como sí. Diego, como Rey, que o saben, pues, bien, si no es pasárselo bien sino corriendo. ¿Qué dice Framma? Este para acá, es que no estás por aquí, ¿no? taquilla ahora tú esto sí que. Aquí tienes un coche que corre un puñado y muro ¿Eso te gusta a ti? <risa> el, el, el, el, el, el el más 69. Yo no puedo correr. No puede bueno. La mañana tenéis también el test de la, de la Open Series para que pueda. Eso es que empezamos. La Open y la Fanicapa para la vez y son cuatro para banditas para quien quiera apuntarse y pueda. DANMA 69, dice. Mañana entro en quirofano. Hostia, es verdad que me dijiste que te iba a tirar un tiempo. Bueno, pues nada, recuperarse y mira, por lo menos para que participe de aquí. el ratito que echamos contigo, tío. Con la retransmisión. Bah, pues si no sigues te, te lo va a pasar bien conmigo porque <ríe> yo te ver, estoy viendo ver, que ver, voy demasiado al límite con este coche y en alguna la voy a cagar seguro no veas para dar por culo por aquí sí estaré ok lujo. nada tío que vaya todo bien y, y que tenga buena recuperación y a ya ahí a retomar la vida normal. ¿No? El sector 1 está en amarillo. Que se opera el, el, el, el Francisco Martínez, no sé si lo sabía El documento sí, por ahí para veo, el disco sí, y tal, Y que por eso no puede participar Ánimo, cuerda. Wow, wow, wow. Hoy me he sacado yo el <ríe> he tenido es que ir a renovar minutos. el canal de conducir. Pero no veo que directo está ¿sí? congelada la pantalla. Dice. Gracias chicos. ¿Cómo que se ha quedado congelada la pantalla? ¿Por qué? Jor. A ver. Yo aquí lo veo. Y en Twitch.. Si sí, en Twitch este se está viendo bien, ah, bueno, que se te ha congelado la pantalla a ti. Vale, vale. <risa> bueno, vamos a va ver primero acaba de hacer un tiempo de 1.35. Bueno, bueno, bueno. 8. Aquí que 35 ya me caguen la puta madre que os parió, me caguen todo. la sanción da igual bueno vamos a conducir y vamos a intentar que queda de práctica ocho minutos pues vamos a intentar hacerla del tiro vamos a poner el control de atracción al 50 porque si no vamos a estar haciendo aquí el lila ahí se ha matado se jariñoso, se ha matado la curva 1 los escuderos están fríos bandera verde bien. en el sector 1 ¿has pillado rebufo rey? no voy con poca de fulina ahora ¿eh? bandera amarilla en el sector 3 bien. Claro, si estos yo, yo sé que son los pechos que te gustan a ti. Oye, ¿y Rubén. Eh, no he participado ahí, lo que El sector 2 ya tiene bandera verde. Dile que si quieres, se va a pillar un TCR como hace siempre. ¿eh? Que no hace falta que vaya con los mismos. me río siempre de Rubén, que si sí es rápido, ¿no? Pero en verdad, yo creo que está, vamos, que, que es un piloto rápido, Rubén, y además súper constante, ¿no? Lo hemos montado los campeonatos, sí. y... No, ese siempre acaba arriba. Claro. El segundo. Atento. Bueno, me ha costado María, un poco, pero... Ahí eh, está, cierro vuelo ¿Meteis mucho volante en la entrada de curva, ahí. Le subí los grados de giro a 21 Pues tío, ¿por qué haces esas cosas? ¿Qué haces más? Ah, pero, wow, o sea, llevar el tc 5 es como que hace un desliz no natural, me recuerda al R-Factor 2. Mm, no me gusta, creo que lo voy a subir un poco. Bueno, y Jesús, que lleva el control de tracción al 20. Sí, <risa> y... un poquito ¿sí? Bueno, pero también ah, está rodando de... con 18 de creo. Sí, estoy todo de base. Y eh, combustible también. ¿Cuánto dice? 26, claro, 80. Atento, bandera no, mayor. En 5 no, no, no, sí, minutos esto finaliza. Estoy viendo las temperaturas. Ya han sacado la bandera verde en el sector dos. La diferencia de grado que hay entre el interior y el exterior. Y no me está gustando nada lo que estoy viendo bandera amarilla en el sector 2. Pfeiffer, este... este es de la el sector 2 ya tiene bandera verde. Ya la gente ya está hasta la polla de la ranquetí. No, te lo digo por experiencia, ¿sabes? Porque vamos, es que eso, vamos, es muy falso. Lo, de lo, lo del rating es más falso que nada, y lo de la reputación también. Así que... Además está muy estable los cerros ¿no? no sé, yo hace muchas semanas que no corro ninguna, ¿no? A ver, que luego no sé, luego tendré yo mi época también y le pegaré fuerte y ahí estamos, ¿no? Pero.. Pero que no sé, tío. No termina miedo de convencer. Está bien porque le da vida al rey, ¿no? También, ¿sabe yo, verdad frenos con una buena temperatura. Donde se ponga un campeonato, tío. Simplemente por el tema de, de, de que tiene una norma y la gente se, se, se intenta ceñir a eso, luego puede haber un incidente sí. y, y se corrige y ya está, pero. Pero por lo menos eso. Que, que, se, que no vayas defendiendo de una manera que, que, que, que como si el otro te estuviera pegando cabezazos por detrás, ¿sabes? Sí, claro, la gente corre con temas ahí. Está ni en las que se retransmiten ni siquiera, porque. Se ve cada ibon que, que, que flipaba. ¿no? A ver, la maniobra de Dive tampoco tiene por qué ser penal, penalizable, ¿sabes? Si la haces bien y no toca al otro, pues vale. Tiene que ser intuible, ¿sabes? en un sitio lógico, no en cualquier curva y para que se la espere el otro, ¿sabes? Claro, no sé, pues que haya salido el otro más de la curva y tú llegas con más velocidad a esa curva a ver, no sé, pero claro, normalmente nosotros tenemos prohibido el dive bomb porque no se está en paralelo desde el momento de frenada y luego para evitar males mayores, porque si permitiéramos ciertos dive no es que al final la peña se, se lanza, sabe y, y si no tienes paralelo desde el momento de frenada, pues no te lances, tío, si te lanzas, pues sabiendo que hay hueco e intentando todo no toca al otro y si lo toca pues sabes que es tu culpa ¿no? si es que no hay otro todos sí. no hemos lanzado alguna vez en alguna curva si eso no pero en ese en esas circunstancias tienes que ir con máxima precaución sí. sin molestar al otro claro. sí. ah, sobre sí. todo poder tener sí. en mente quién tienes delante si, si eso si vas a ver que te vas a lanzar o no, o claro. llegar, no. esto finaliza en dos minutos Sí, Muchas veces queremos adelantar a alguien que está yendo casi más rápido que tú, sabes. En, esta, en este circuito, por ejemplo, yo te podría adelantar porque traía rebufo pero realmente en tiempo, pues bueno, pues en tiempos tú estás haciendo mejor el tiempo. Entonces, te voy a adelantar para que para, si, si me está haciendo ir más rápido que de lo que yo puedo ir detrás tuya. Me entiendes, si te adelanto, pierdo esos tiempos y me va a superar otra vez. O sea que es que. Es bonita la batalla, es bonita. O sea, la batalla es preciosa siempre que sea limpia. ¿no? Y, y si entre colegas o se conocen, pues miramos pues algo que para compartir. ¿sabes? No. Y luego lo que yo siempre digo: que no hay nada más bonito como un adelantamiento limpio y bien hecho. Porque, claro, qué orgulloso va a estar de adelantar a alguien empujándolo echándolo de pista, no sé. Eso cada uno. Ya, pero. <risa> en la primera curva yo me puedo llevar a todos puestos y, y. yo qué sé. Bueno si es que, al final. Incluso si lo piensas fríamente puedes salir hasta perjudicado, ¿no? Tú quieres darle a alguien y tú. O, o normalmente yo cuando sepa cruzar los cables el arranque, porque ya me ha dado 10 veces el de atrás o. O me está haciendo una cosa que ya no... Y te toma un poco de venganza en pista, que eso está mal, más feo decirlo que nada. Pero pero normalmente yo siempre he salido perjudicado también. Que no es que tú le des a alguien, lo mata. Y que hay que saber tas también, ¿sabes? Y claro, y aquí estamos los novatos, que nunca hacemos eso. Y cuando lo hacemos, con la cagamos. la <risa> sesión? en 60 está el box pues está a ver que hemos tocado aquí <risa> hemos tocado pues poca cosa la caída nada, la altura, nada, nada. Va todo. no el, el ala buena que que dice el kevin no Sí, soy ah, yo. Okay. Ya te voy conociendo la voz. A ver. Ah, Jelly no va a poder. Jelly, <ríe> que quería correr con con nosotros? Ayer lo vi por el server. La verdad es que Jelly tiene, va teniendo una mejoría a lo largo del campeonato que es brutal. ¿no? Eh, la primera ronda sí. es cuando se le puede plantar cara a Jelly. Luego ya, <risa> ya en la siguiente no, ronda, sí sí, sí, sí, luego ya va pillándole el rollo al coche y a los circuitos y no, no hay manera. A ver, eh, son 20 minutos. 43 litros, madre mía, qué brutalidad y 53. Hostia, pues... La segunda manga a mí no me llegan los litros. Ya va a haber que ahorrar, supongo, ¿no? Va a haber que ahorrar, que esto no tiene ni... Ni esto, ¿cómo se llama? El mapa motor y todo eso. No. Y, y, y como Y a, a mano, sí. Mano no, va. sobre todo lo fácil es cambiar antes de marcha. Ya. Pero... A mano sabe ahorrar. Una que, que yo me conozco, Rita. ¿Sabes qué me no rita? Bueno, que yo voy por aquí por voces sin el limitado. Y aquí con el limitado puesto, ¿verdad? salida del pit Menos, libre frenos traseros fríos se te cambia se mueve ahora eh descargado eh deja pasar sector 1 con bandera y... delante a, Frank. a ver... bueno en la cual y pues ya sabéis por pues, mantener un poco de distancia con el delante más que para no estorbarle por, por, por, por beneficio nuestro Vamos, para que no nos estorbe tampoco ni le estorbamos ni... yo tengo ahora a un segundo y medio porque pillando poco a poco pero bueno no sé si levantar ya, ya, ya no puedo levantar un no segundo sé, bueno esperemos pillarlo en, en el oval y, y notar un poco de reusf vas a se controlar bien ¿eh, tío cuando se te va Sí, es muy noble el coche en ese sentido oye eh, si estoy hablando mucho lo que sea bueno, no que va a tomar el noteo no, no igual no. uy por pues cierto pues Eso son Bueno, Bueno, son son lo Bandera amarilla en el primer sector. Además es que esta vuelta no, no es nada bueno. Bueno aquí yo estoy viendo ya a Chespo, a David Blanco, a Rey, a Diego, bueno aquí a Jesús <ríe> y vamos a ver si nos metemos entre los cuatro primeros, entre los cinco porque va a estar jodida la cosa. No lo veo. La parada todos, no sé si es en tercera o en cuarta. Es que es tercera y la metáis rápido en cuarta, ¿no? Tercera y. no, en tarde, en meter cuarta, en ¿no? No me aquí todo el mundo. Bueno, vamos a ver si. si intentamos de marcar si. temperatura de frenos óptima. la la referencia la... no nada ahí no la tengo nada claro. Descargado el coche pues temprano esta tarde. Claro. Sí, se nota, verdad. Curvas más complejas. tiene este circuito, eh. Es muy técnicas tío. De hecho, hay algunas que son ciegas. No le apura la marcha, no, rey. que no le deja mucho el rojo ese en la marcha no, no. cuando se pone la cambiada eh? claro yo es que aquí necesito rebufo dónde está tío esto no es eh, estrategia de equipo tío <risa> A ver si adelantan más relacionado. Vuelvo vuelta, la mejor que has hecho hasta ahora. Eres actualmente 0.7 y no vas constante. Vale, ahí nada más tampoco creo. Arrojé el muro en el oval y que nos te acaban de vuelta. Venga, que venimos en tiempos de.. de Diego. Más o menos, ahí, ahí. vale, le de tercera pero después de pasar la primera chica haya puesto la, la, el combustible de 36 litros no 46 45 para la carrera la primera carrera una vuelta el mejor está ahora. la diferencia que tienes ahora es de 0.6 sin ninguna constancia saludos Estoy mirando la te las temperaturas Uf, me están rayando bastante tío. no consigo levantar la ronda. ¿no? Eres ahora 0.8, sin ninguna constancia, bandera amarilla en el sector 2. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla, segundo sector, ya en verde, sector 1 con bandera verde. las presiones que te dije no te va bien Las presiones las he puesto yo de otra manera No sé por qué En cinco minutos esto termina por el líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 135.78 Ahora va a ser más, más incontrolable ahora. Eh, Frank, eh, la salida es lanzada. Sí, en este circuito sí, tío, porque. Vale. ¿Esto qué? Esto yo creo que va bien. Ya se me gasta empuñada puñado el izquierdo como de atrás. El que escribió por el chat, qué cojones. <risa> el el Pe franco, ¿verdad? Que.. Que dice que pasa este coche, es que.. No, es normal también que no haya. Que no a todo el mundo le, le, le guste lo mismo, ¿no? Tío, como bajo al 35. Ya no un 357 sino al 35. Dos minutos para. Bueno, voy a salir a con este setup, que creo que, que tiene que ir mejor. Voy a grabar a guardar. Voy a poner y Mercedes daytona, daytona Bueno, eso se eso se graba en verdad. No hace falta ponerle el nombre de, del circuito. Se si te graba en la carpeta de circuitos se te graba. Pero bueno. estamos ahí ya con más tiento. ¿sí más de frenos traseros frío. de serenidad llevando el coche a ver si es posible porque creo que voy más, más descontrolado que nadie no nos gusta sobre combustible de global está guapa. Daytona metieron. fue el primer circuito global que metieron aquí en Lund, en el pasado creo que si sí, no recuerdo mal, hace poco. Y, y ahora han metido Indianápolis uh, El nuevo que tiene también parte de robar bueno, es una de las variantes de Y eso no lo tengo que este sí. 3 han sacado bandera bien, bien. que estaba ya y, y ahora pues ha pues han sacado otro Indianapolis. No, no sé si es exactamente el mismo circuito. Y que Parece que va a pasar lo mismo con Zambor, no Lo dijiste el otro día Kevin y, y no sé quién. No. Que... Eh, lo de Zambor es que han puesto de 2019, pero es el mismo circuito. Mm. Y lo de Indianapolis son los mismos circuitos, lo único que con uno van. O sea, lo de Zambor será como el brand Hans. Que sacaron sí. el GP y estaba en indie. O sea, le cambiar el nombre para subir el nuevo. Ya. Yeah. Como lo sopa. Sí. <ríe> sí, De esta forma si no te va al disco duro y mira. La.. Sí, la carpeta que te han metido alguna actualización. De esta forma, canta mucho cuando hay una actualización que no mete en gran cosa. Y ocupa 4 o 5 gigas. Los frenos traseros están fríos. Ah, que le toca tocado caídas y presiones y eso tiene que notarse aquí en la conducción. Guapísimo este coche. Tío. Oye, para el campeonato mmm, no elijáis todos la misma skin, elegí diferentes colores para que para diferenciarnos. <risa> claro, yo, yo me cojo la naranjilla blanca, ¿vale? La... No es como de qué color? ¿eh? Sí. sí, es profundo, no. blanco con una línea rojilla. Esa es mi esa es skin ya la tengo yo cogida. Ya nadie más se la puede coger. Lástima que haya nada más una skin, tío. Porque este coche te <ríe> meten.. Pues es que no necesitan mucha skin para hacer un campeonato, pero metes yo que sé, aunque sean 10, ya está. Me metes 10 skins y ya entre los equipos y tal, ya.. Ya hay un colorido. Pero claro, es que este coche no habría campeonato de competición de este coche, estas son subidas no, de o sea el king, ¿eh? son subidas, puntas sí, de subida como la que tiene grabada el colega, este vídeo este antológico ¿eh? La subida es. La algo en el es 3, ahí en, manera, en tierra, manera. en rally Estaba probando bajar el LAL y tal, y en curva, en oval, volaba, pero claro, ya me había acostumbrado al 19 de AL, <ríe> y ya. perdiendo los demás, sí, sí, sí, mejor lo voy a llevar todo defecto porque si no, me voy a estrellar. Y ahí yo recuerdo que el DTM me sentía tipo, tenía más potencial con 5 de AL, el DTM 16. Pero, no, no, es que yo, es aquí. que si lo comparo. me gustaría comparar este coche con el DTM, no sé... Digo yo no que similar, eh. será más rápido, ¿no? Pero... Ah, no, pero de ahí, ahí... Eh, y más, y sí. ya no te digo más rápido, a lo mejor Hay que ver, no lo rápido que sea uno y otro Sino con cuál hace el mejor Porque a lo mejor velocidad a punto, punto puede, 1, puede ser más rápido uno ya Pero el Claro, no, lo no, no. no, que quería llegar era tipo O sea, el cambiar, ¿no? De set es súper, tipo, complicado Porque ya, yo me sentía con mayor potencial E incluso hice del default al 5 de ALE DSM 26 mejoré mi tiempo en dos segundos adaptemos. en un circuito, pero la readaptación me costó 30 minutos, 40 creo, entonces no, o sea, pff, tipo, yo lo veo con potencial el coche si le quito algo y tal, tal pero, o sea, ya está, ya estamos en carrera, <ríe> lo puse en predeterminado y ya, ya está, para no, sí, sí. Entonces, es, no sé, bueno, a mí al menos me cuesta tipo, tipo de cambiar, y aquí se siente en este coche, es súper genial. Incluso esto te obliga a frenar, o sea, bien, ¿no? Porque vira, bueno, al menos es lo que siento. En el otro como que entra, pero si te pasas, se enrosca, entonces como que. Sí, es de verdad, Esto va a ser lanzada, ¿no? Sí. Muy que oh, tiene, Venga, vamos lío. Hostia, qué tonto, que salgo de voz. 25 minutos. Oh, joder, macho. No. La, la llevo claro yo. Error. No me la hemos hasta el test. Dios que dentro, que soy, tío. Nada más 10 segundos, madre mía. Me lo pone en francés. Depart, depuis, la pit lane dance. Día y y segunda. Segunda en español. Vamos, Rey, tira te, un poco. Te mando un mensaje el Tomás Jenner, el de los eventos de Race Room. ¿no? Yo pensaba que al ver, ¿no? Los coches están cerca de la línea esto. Eh... No sé, iba a ser una reiniciar súper rápido, pero, claro, al segundo cero se recolocaron allá en la, en la chicana. Se están congelando las ruedas. No, pero pero creo que se reinicia, ¿no?, las la temperaturas, ¿no?, ¿o no? ya No, no, no, se congelaron. Che, qué mierda, tío. Madre mia, ora tengo a salire di voce. Lo habéis puesto malísimo la oh. mente de carrera cuánto todo todo 50 litros que me estoy yo 44 y me está pidiendo 8 <risa> atento bandera amarilla en el segundo sector ah, vaya, <risa> supongo que me ha faltado un bandera litro bandera o sea tipo ahorrar más o menos un poquito y ya está yo o sea, me dice que me faltan en dos incidentes bandera verde <risa> bandera verde al dice cerca 15 acaba de moverme a 15 Bueno, no sé, luego después de hacer la de 25 minutos, si vemos qué tal, no sé yo cómo lo calculé, pero si vemos que tal, ponemos las dos de 20 o de. No sé, que no sé. Bueno, vemos a ver qué tal. Sí, sector 2 Tú, no llego, yo yo yo yo No sé <risa> es que qué no sé por qué, ¿Qué no no sé, detrás, Por yo yo yo yo Ah, este es de 25 vale vale entonces claro, o sea, vale, es, vale vale con vale, bueno, esto claro está puesto que lo temperatura de freno estoy tonto ¿sí? tío teníamos que de haberla cero. puesto sí. la mm, yeah. ah, pasada pues, es que habías decidido tú hacer ¿sí? sí, la es será de entrenar así y no puesto tiempo de vuelta es de 38.07 Esta es tu mejor vuelta personal Bandera amarilla en el sector 1 Bandera verde en el sector 1 ¿Qué tiempo habéis hecho ya? Mm -hmm. eh... Pero poco que voy ahorrando con el rato Lo único que me estoy dando cuenta es que con el medio no se va mejor eh Con ¿Sí, sí? bueno, en en el medio normal lo mejor es ir al lado de la línea amarilla que es lo más corto Pero quizá esperarte medio o sea no sé Tiene velocidad o blando, pero el medio va bien. El, el 3 Ah, el neumático medio. 15. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. No, yo creo que las bombas sí llegan. Creo. Sí, por sí, favor. Has hecho bien los sectores 2 y 3. En el primer sector estás perdiendo una décima. Sí, se sí, nota que está ahí a rato, porque... Si más mapa un motor, pues no tienes que hacerlo hacer automáticamente la máquina. Claro, y sí. Temperatura de neumáticos correcta. espacio verdad bueno. no no no ha estado bien está guapa eh sí yo me pensaba que no iba a mantener para después la fortuna te deja poco espacio porque yo ahí me como bastante el pie, el, el piano interior pero no te penaliza no, igual no, que aquí no. aquí puede hacer así tampoco te penaliza posición 7. Pero bueno, tampoco gana que gana una vez ¿no? Pues es que el coche responde perfectamente. ¿vale? Estos son los coches que, que los fallos propios, los fallos de uno mismo se notan mucho. Porque el coche va bien. <risa> no puede decir, nada no, es que el coche no entra, es que el coche va, no sé qué, no, no el coche va perfecto. Y otra cosa es como lo las temperaturas yo las llevo bien bandera mayor los laterales segundo sector ya es verde 23 y casi 80 la parada de la tubula está en el cuarto si no quieres que te penalicen deberías no te espero minutos para terminar Joder con el down, Estás alcanzando al que está delante Te separas de él por 2.2 Posición 6 ¿Había bajado el 368? Sí, ¿no? Yo estoy en 1.40 Tú has puesto los medios. pero se va más dentro. Peor neumáticos. Sí, sí, pero pues no, es que son gratis, sabe que te digo. Pues <risa> <risa> no, quizá, no sé, quizá tenga tiempos más regulares. ¿eh? Y es verdad pero que en es que... la última puerta se mete. Neumáticos del lado izquierdo, frío 8 con 1 un poco <risa> he bajado de 8 con 7, 7 a 8 con 1 o sea que, que es lo que me pide echarle el boss a ver me parece me voy a quedar con, con ese martínez ese martínez que es santi anti martínez me he aquí con él pillando el reúno intentando ahorrar tío, porque si no... Es que 8 litros en 13 minutos no sé yo si, si voy a poder... Ya, a ver si te digo. Que yo tengo 15 que colores y un poquito de esto Martínez, el de allá. ¿Qué? No, es que es como ese Martínez, como que aquel Martínez, ese. Sí, Martínez. sí. <ríe> no, ese punto Martínez. Martínez. Ese no, tal Martínez. Creo que es Santiago Martínez. Va a tocar entrar a veces, ¿eh? Yo creo que no va a lograrlo. a no automático, ¿no? <risa> Inténtalo desde que puedas, pero evita los coches. A ver, de ¿no? voces que se ha creado se lleva culo poder delante? 7,6 me piden, 7,3 ahora, 7,2 Estoy aquí... Sector 3 con bandera amarilla. Claro, es que en verdad Kevin no, no está haciendo ninguna tontería. Es que sí, si hay que parar, lo suyo es parar a mitad. Bueno en la última vuelta cuando yo te pida el combustible que pero que no se nota los tiempos con el combustible más no sé no. por resto si sí hay que hacer una parada en la mitad de carrera. sobre todo un... si sí hay que cambiar neumáticos si sí, hay que poner combustible como no, te digo que no, pero... Puedes a km por hora Sí, sí, es Sí, porque Daytona Pit este Para entrar es bien difícil de, Bueno, al menos yo no lo veo, no lo veo tan claro O sea, hay un conito ahí, pero no, no, Igual es difícil, no sé. es difícil entrar, y frenar el coche también Porque está sí. sí, estás levantando todo lo que puedo a ver si llega un combustible es que tenga puesto 50 litros en yo creo que no, pero bueno de todas formas he puesto 45 litros o sea que tampoco si sí, son, son los 5 litros que me van a faltar pero... ya se nota el... de... ¿Sí si 6 En lo verde, yo cambio en lo verde, en vez de en, vez de, en lo rojo En lo verde Para que consuma menos todavía Yo tengo 71, 73, 56, 66, o no 55 Sí, con los 90 eh, con los... las ruedas todas de espías, eh Hombre, te puedes quedar toda la noche quedando vuelta si quieres vas sí, ¿eh? pa sí. pa a tener para volver a tu casa Poco combustible, casi seguro que no Está ahorrando para, el, para la manga 2 <risa> De coche. Bueno, esta sería la manga 2, 25 minutos. No, yo creo que está bien, 25 minutos. Sí, que, sí. que haya que saber gestionar un eso. poquito. Pero ah, la bueno. primera además manga va, la primera manga base a ser a fuego. Claro, además de taitona no, no creo que haya faltado. La primera manga. Yo yo primero, eh. No, no hay segunda, así es que está seguido puesta la mano una carrera de 25. Vale. Si es que yo me acabo de entrar a, a hacer el rato. Presiona y no le des ni un descanso. ¿Qué le pasó a Diego? Vení aquí. Buah, 11 litros me quedan, ¿cuántos quedan vosotros? 15, con 2. Si va a dar una vuelta más levanta el pie, cabrón. <ríe> no me dice que me falta hacer con dos para ahorrar todavía. <risa> bueno, me ha dejado pasar Santiago. Da, a mí me quedan 12. Uf, tienes que borrar, eh. Sí. Revoluciones al digo a cambios altos, en salidas curvas, se ahorra algo, ¿no? Sí, yo a... Claro, estoy cambiando antes, de En el dash, Vamos, en el penúltimo pico. 5 minutos para finalizar. Posición 5. Bueno, vale. 9. Ya. No sé si he ahorrado algo. Claro, es que tú no tienes el Hood, ¿no, Jesús? No. no. No, no, pero, pero llené todo. Ya, pero no te pone lo que fue la añadir. De... Ya, si, sí, el cálculo está haciendo. Sí, bien. claro. de la mano. Okay. No, no, no Estás la Sí, dos, 9 con, con 3 tengo. Verde. Sector 1. Bueno, si tengo 9 la amarilla en el primer sector. Ya no, no lo he visto... A, a 8. 8 con 7 creo. Bueno, me desaparece bastante no mal. bandera amarilla en el segundo sector. A mí también sector 1 con bandera verde. A mí me acaba de ahora. Verde ¿sí? en el segundo sector. está pasando? Vamos a... sí, desde sí, desde la la en el sector uno, el quinto. Sí, en también marido, Este los Rey, los ¿cuánto te de de queda? Yo Atento. ¿Qué te compré Ok, y ahora sí. ¿Cuánto de... Creo que ¿Estás ahorrando o ya no? Sí, ahorrando. Sí. De la en el no, sector okay. Vamos. ¿Cuánto combustible te queda? Bueno, ahora es que te pongo verde. En el segundo sector, oh, sector, con bandera verde. Wow, o a más salió. <ríe> ¿Qué? ¿Para Aquí está en... ¿Qué raro, ¿A quién más se le cayó? No, solo a, mí, a mí, no, a, no todos, a, todos. A, a todos. A mí, mí todos. también. Puesto un fallo, ¿eh? Tío? ¿Y dice uh -huh. Roberto que lo ha reiniciado este... O sea, hoy que ha metido la actualización. Uh -huh. Voy a ver cómo está el server. ¿Otra vez carrerita? <risas> Yo creo que lo dejaste. A dejar, tío. Ay, pero dejo el server listo por si queréis. Igual, ¿cómo también con el TC ayuda de repente algo en el gasto o no? Porque quisiera saber, ¿no? Para. O. Oh... ¿El qué? El TC, el TC. El TC.. hombre, claro, no desaprovecha. Mm. no sé, te limita un poco, sí, bueno. O sea sería no, no. alzarlo para ahorrar un poquito más, o sea, ya yo sé que no influye ¿no? demasiado porque tendrías que soltar, costear y demás, pero al menos un poquito... Sí, no creo que influya mucho. Está no, bien. Influye el bastante, server. al menos con otros... coches, la, Es el, la carga aerodinámica, ¿eh? O sea, llevar menos ala, ya. tienes que empujar menos aire y gastas menos. La ah, sala bueno. está abierta, lo que es que no ha echado a todos, tío. No ¿A ah, todos? A ver, ¿puedo entrar? si entras puedo entrar, pero no sé Bueno mañana lo reinicio de otra vez ahí. Eh, me, me encanta que en Daily Ra eh, Ranked Races ¿no? en la pantalla principal dice feature races BMW track random tracks <risa> no sé, y sale una, una sí. cajita ahí de sí. a lo sí, porque ahora la rank que han puesto ahí, que va claro. cambiando bueno pues ya está ya está a la lista pero yo me voy a salir tío ya está aprobado. Eso, mañana lo, lo reiniciaré y ya pondré el circuito para el, el jueves. Pues nada, chicos, mmm, yo voy cortando también la retransmisión. Recordar a todos que eso, que la Open, digo, la Open mañana el test. Y la FANI, pues ya habéis visto los cochazos que, que hay, los circuitos, son cuatro ronditas y nada, ir apuntando. Y ya que la semana que el, el próximo jueves a las 10, eh, empieza el campeonato. Bueno chicos, pues yo me despido de vosotros también. Sí, bueno, de martes, venga, nos vemos este fin de semana si estáis por aquí. Sí, sí. Dale. Venga, hasta venga nos vemos. Mm -hmm. Chao. Bueno gente, lo he dicho. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima retransmisión. Adiós.